Solo quiero hablar con él. ¿Pero para qué la escopeta? Solo quiero hablar con él, Meg. Papá, esto es ridículo. Solo quiero hablar Guarda con él. Escopeta. Solo quiero hablar con él. ¿Qué Solo qué quiero es? hablar ¿Es con él.